Al entrar en el Learning Site tenemos un listado de todos los grupos de los que somos responsables. Si pinchamos en uno, si ya tiene alumnos, pues veremos el listado de alumnos que tiene. Pero si vamos a uno que no tiene alumnos, nos va a decir este grupo no tiene alumnos chequear las cuentas previamente tenemos que haber creado los alumnos en el Marbook si los tenemos creados en el Marbook y incluidos en este grupo concreto al dar en check accounts nos dirá qué alumnos tenemos creados y pulsando en el botón Create Accounts, nos creará los alumnos en el Learning Site para que puedan realizar el test. Lo siguiente que tenemos que hacer para registrar el test es ir a Online Test y pulsar. Nos dice que no hay ninguno registrado, entonces escogemos Baseline Computing EU el primero, línea de pensamiento computacional y un día el día que vaya a hacerse, esto no importa tanto porque luego lo vamos a poder cambiar. Lo registramos, nos dice que es correcto y ahora vemos que ya tenemos en el grupo 2B ya tenemos registrados a los alumnos. Ahora podríamos quitar algún alumno porque no lo va a hacer, quitar a todos, cambiar la fecha, es decir, aquí pondríamos la fecha nueva en la que vamos a hacer el test, aquí nos está diciendo cuál, y cuando vayamos a hacer el test tenemos que iniciarlo aquí. Siempre vamos a tener que entrar y iniciar el test, para que nuestros alumnos puedan entrar luego con la, el usuario y la clave que les vamos a dar. Entonces, ahora si nos fuésemos a Online Test en el 2A, por ejemplo, nos dice que no hay ninguno registrado. En el 2B, que es el que acabamos de hacer, ya nos dice que seleccionemos, seleccionamos cuál está y volvemos a la misma pantalla que teníamos antes donde nos dice qué alumnos están. Aquí tenemos una pestaña que es Past Test que nos dirá los test que ya hemos realizado. Ahora mismo como no hay ninguno pues no, no sale ninguno.